Derechito al vicio somos y Desde el centro del Teatro Mandrill Nos encontramos acá en Capital Federal Para la T.C.G.Con La convención de juegos de cartas intercambiables Donde al principio vamos a ver carpetas Llenas de waifus, de las cartas de Schwartz Tenés ahí algunas de los vengadores Tenés algunas de las novias de alquiler Que tenemos por acá Tenés algunas de, bueno, de, de la mazmorra De diosas, nos encontramos también Con cartillas Pokémon, yu -Oh. Vamos a ver que hay un mix Un mix de cartillas, tenemos acá las de Pokémon, que están bastante copadas pero bueno, acá tenemos varias diosas de Hololive, varias waifus de Hololive, tenemos acá en esta carpetowski. donde tenemos a la princesa Luna tenemos a la angelita Kanata, tenemos a la pequeña brujita Shion, tenemos a Matsuri Matsuri tenemos a la buena de Rusia que está ahora bañada también tenemos, a ver, Mel tenemos varias de Roboco tenemos varias de Roboco para elegir tenemos a la buena de Polka a ver qué más, tenemos las cartas especiales ahí al costadito que no sé cómo son los efectos, no sé cómo se juega Swartz todavía, pero sabemos que vienen un pack que es el mazo principal de cada temporada más los sobres de expansión. Ahí ya tenemos de otras series de animes. Tenemos a ver más waifulinas. Tenemos waif waifulinas, pero también no se preocupen que en las sagas de Swords también tenemos muchos sus bandos. Pero bueno, acá tenemos varias waifus. No sé si son estas las de Love Live o de qué anime son. comentanos debajo del video de qué anime son estas waifus. De qué anime son estas cartas. Y mira, no me imaginaba nunca encontrarme tantas cartas de waifus en una TCG con. En serio. Ahí se puso todo oscuro pero no se preocupen El brillo de las waifus compensará todo Y acá nos encontramos con cartillas de los dragones Y los amigos de Poster Shop Nos muestran acá toda la merca que tienen Portavasos, posters Tienen, te digo, estandartes buenísimos Esos cuadros de videojuegos son geniales Con los de Game Boy Colors Con los de personajes clásicos O oh, tenemos ahí una maga oscura sonriente en la oscuridad Un Gohan a punto de destrozar a Cell Muy buena merca tienen estos de Poster Shop Vamos a ver que ahí tenemos ahí cuadritos más chiquitos Y tenemos a CGA Grading CGA Grading que son capos Gradeando cartas Vos tenés alguna carta rara, vos tenés alguna carta costosa Alguna carta de la primera edición Ellos te lo gradean Te lo gradean por puntaje de puntas De cómo se llama de, Del trato del color tiene toda la graduación ahí escrita, impresa y enmarcado en estos acrílicos para tus cartas. No solamente Pokémon, sino también estas de Schwartz, que están bastante buenas. Tenés ahí un Arcanine X, tenés ahí una Hatsune Miku firmada. Si vos tenés una carta firmada y lo querés ahí graduada para poder potenciar su valor de acá a cuando la quieras vender lo tenés, y si no te comes acá unos poke pastelillos, unos poke mientras revisamos más carpetas carpetas con, estas son las cartas del bueno, de la expansión fósil me parece, de las primeras expansiones ahí tenemos una de estrellas negras tenemos un Pikachu, tenemos algunas energías con brillos, tenemos a ver, algunas cartas ya de estas ya, son, uh, estas ya son un poquito más copadas Tenemos a Dialga, Palkia Tenemos ahí en foil, tenemos un Pichu A ver, un Electrobus mostrando Las axilas, un Dragon el clásico Tenemos un Cliffable Al lado de un Electro Tenemos los primeros Trainers La de Pokechica, va, la de Entrenador Está bastante copada, un poco buscada Tenemos las de Raichu que son nuestros Favoritos, miralo, lo tenés ahí en foil Tenemos a Magneton ¿Qué más, Zapdos a ver, ¿qué vemos? ¿Qué nos encontramos en esta carpeta? Algunos entrenadores muy buenos. Tenemos ahí... Déjame ver, déjame ver. Ese me parece que era el de Blaine. Después tenemos cartas un poquito más de... Estos ya son los de Neo Genesis, me parecen. Estos son los de Neo Genesis? puede ser. Tenemos ahí un Slug más japonés. Tenemos un Aria 2. No, estos ya son otros nuevos. Pero más o menos tiene una buena mezcla esta carpeta. Vamos a ver que nos encontramos con un clásico Charmeleon. Tenemos un Farfetch, un Dratini. El Dratini es costoso pero infalible para tener a tu Dragonite. Así que sí o sí tienes que tener uno. Nos encontramos a el bueno de Machamp Porygon, Polyward, War Total, tu pequeño Abra para evolucionarlo en Alakazam, Al final tenemos los clásicos Charmander's, que son nostalgia pura, son nostalgia pura estas primeras cartas que llegaban en esa época del 2000, llegaban en esa época del 99 a la Argentina antes de que explote con de todo, de la mano de Juegos de Mente. No sé si se acuerdan que ellos empezaron a distribuir las cartas oficialmente en el país. Y de hecho, una de sus pequeñas revistas venían con una carta de un Eevee promocional. O sea, increíble. Pero al día de hoy te podrás encontrar todavía en estas convenciones todas estas cartas. Tenemos por ejemplo un Bill, tenemos un quite de energía, a ver si encontramos cartas de entrenadores conocidos. Tenemos también los Dodrio o el Executor que está bastante bueno. No sé si a ustedes les gustan los mazos variados, los mazos que varían diferentes tipos. Bueno, en los clásicos te vas a encontrar varios mazos así. Tenemos acá bueno, el infalible Eevee para poder evolucionarlo en sus Evilusions. Nos encontramos con Nidoran, Nidoran que no lo teníamos en tóxico, lo teníamos ahí en tipo pasto, en tipo pasto lo teníamos, junto con un Venonat, con un bueno de Golduk nunca puede faltar para tu masito. Pero bueno, todas estas lo vas a encontrar en diferentes rarezas. Los tenemos ya sea en rombo, en círculo o en estrellas. Pero si vos querés más poder, si vos querés más poder, también vamos a encontrarnos en esta convención cartas así, cartas así con mucha mayor rareza, con mucho más poder ahí tenés varios, los, varios de los Tags Teams, tenés varios de los X, tenés varios de los GX después nos encontramos más adelante con los B, pero estos GX la rompían con de todo la rompían con de todo y en algunos torneos todavía los puedes usar, así que ojo con eso, no solamente son para exhibir no solamente son para coleccionar, sino que vas a poder crear masitos con buen poder nos encontramos un Raichu GX que está Buenísimo, está de la hostia, como dirían nuestros amigos de España, pero sí, tenemos cromos, cromos de Mewtwo. Tenemos ahí a ver qué más. Ese Mewtwo estaba fatal. Tenemos, hay un Shirachi, ese Jirachi me recopa. Tenemos, a ver qué más. Un Umbrion, un Umbrion buenísimo. Rotakin <risa> El rata que está bueno en el sentido de que lo puedes coleccionar, pero nunca he visto a alguien jugar con un rata que era así profesionalmente, aunque había una jugada donde te envenenaba por completo y te servía tenerlo en la banca, pero a ver qué más tenemos bueno, tenemos los tag teams ahí que están buenísimos cuando dos Pokémon se unen y tienen un poder mayor que cualquier otro. Nos encontramos con los Binazor B, acá ya empezamos con los Bis los más actuales, los más potentes. Un Morpeco B, después vas a tener los B Star, después vas a tener... A ver, tenemos no solamente cartillas sino que también vienen los paquetes para que abras sobre esconde todo. Los de Pokémon GO que vienen no solamente con los llaveros de sus, de sus diferentes facciones También tenemos especiales o tenemos cartas de Dragon Ball Z Va de Dragon Ball Super y de Magic y nuestros amigos de GiniTime, time también tienen diferentes merquillas, tenemos ahí Pokébolas, portavasos, latas para coleccionar tus Pokémon ahí adentro, mirase, está buenísimo ese marril, tenemos ahí un electro, tenemos bueno, stickers, stickers y llaveritos, llaveritos de tus Pokémon favoritos. Y algunas almohadillas si querés porque dormir porque soñar o porque entrenarte mientras estás durmiendo ahí tenemos algunos pósters. más almohadillas me encanta todo lo que tienen y tenían un juego de respuestas acá nos encontramos con cartas gratis de dragon ball dragon ball card game argentina se dedica no solamente a vender las cartas sino también a promover el juego hacer partidas mensualmente en diferentes locales y tenemos acá cajas de los posters están vendiendo, ahí tenés el código QR Si querés ver la página de Dragon Ball Card Game Argentina Están bastante buenos con los póster ahí De Gohan y de Piccolo de la nueva película Tenés todas estas expansiones Todas estas expansiones para coleccionar Son una bocha, imagínate Todas las sagas de Dragon Ball, más sagas inimaginadas, más las sagas de Heroes, todos aparecen en este juego de cartas. Y si no quieres solamente los sobres, si no quieres solamente las cajas de sobres, tenés los masitos o los slips. Tenés los slips para proteger tus cartas más importantes, para jugar con ellas. Y acá tenemos varias de sus cartas si vos querías comprarlas sueltas. Varias de las más poderosas, como ese Broly, como ese Vegeta Super Saiyajin, tenemos ahí un Piccolo Furioso. Atacando con de todo Y ahí tenés los masitos Los masitos cada una de las expansiones Tan muy loco Es muy loco Ahí tenés el renacer del papá de Goku De Bardock Tenés el orgullo del Saiyajin de Vegeta Y los últimos sobrecitos Y tras recorrer todo El evento completo lleno de stands De cartas de Pokémon De Magic De Digimon De cartas de Dragon Ball Z De cartas Schwartz De cartas de Waifus Bueno, pudimos conseguir un pequeño playset Con las cartas que estábamos buscando y algunas que otras que nos sorprendieron que estaban ahí, pero bueno, bueno, vamos a ver que nos encontramos primero con una cartilla y una circular bastante copada japonesa como van a ver Está muy linda, está muy linda. Y notas la diferencia entre las cartas japonesas y las estadounidenses. Como la parte de atrás de la carta Pokémon. Después tenemos a esta linda, a esta super Gardewa Hada con 130 de vida. Me encanta. Brilla acá un poquito. Y tiene la habilidad Brick Hell. Que te sirve para tu masito Hada. Si querés arrancar con un masito Hada ya de la vieja expansión. Solo que sí, lo que sí. No se van a poder creer cómo nos perdimos tremendo y uno de los Gardewas, te digo, los lo conseguimos a un precio de locos. Pero alguien lo compró un segundo antes que nosotros y se lo llevó. Ah, pero bueno, tenemos nuestro Gardewas Adita, al menos. Después que nos encontramos este, este Ralts Reverse, que está bastante lindo, bastante hermoso. Y está en portugués, eso sí, si está en portugués y a muchos no les gusta que está en portugués. Pero bueno, me gusta este Ralcito. Tenemos a otra Kirlia, otra linda Kirlia también con chute, espiral e hipnose. 80 de vida, me gusta su arte. Tenemos otro más, como lo dijimos, queríamos el playset. Conseguimos también un pequeño Piplop, un pequeño Piplop con presado de bolas. ¡Bolas! En serio, dice presado de bolas. Ah, terrible, terrible nombre. Tenemos una pequeña ahí con un arte bastante hermosillo, con mumble de ataque. Otra Rals de las últimas expansiones con Teleportation Boards. Está bueno porque pega 10 de daño y, y lo cambias por un Pokémon de tu banca. Y su Kirlia hace exactamente lo mismo. Después tenemos. Bueno, después tenemos una cartilla de Cell. Una cartilla de Cell del juego de cartas del DCG de Dragon Ball. Que lo puedes encontrar en todo el país. Bueno, no en todo el país, pero sí, en las tiendas especializadas de cartas. Tenemos esta carta de Cell. Que lo das vuelta. Vamos a ver cómo está. Lo das vuelta y tenés ahí su. Awaken Source, que está bastante copado Del ataque de Cell Perfection Surf Payset O sea, lo tenés en el modo 2 En su fase 2 Y después lo tenés en su fase final Acá todo todo, después de comerse a 18 Y después ahí todo perfecto Después de ir al gimnasio Y después tenemos, después lo tenemos acá A Super Saiyan 2 Trunks el enviado de la justicia esta es la versión que tiene la espada no sé si recuerdan la espada en la temporada de Dragon Ball Super que tiene que enfrentarse a Samasu. con, no, con 15.000 puntos de poder y detrás tenemos acá con la espada ahí toda llena de fuego, todo revirtuoso. Está buenísima las cartas de bueno el Dragon Ball. Pero bueno, ese fue nuestro pequeño botín de este mega evento. Nos gustó bastante, nos encantó. Ojalá vuelvan a hacerlo ahí en el lugar. Vuelvan a hacerlo ahí en el Centro Cultural Salamanca. No, mentira, en el Centro Cultural Teatro Mandrill porque es muy copado. Es muy copado. como ¿Cómo en serio? ¿Cómo se vinieron de todas partes? Se vinieron de todas partes para hacer el TCG con. con con un montón de cartillas de Pokémon. Y ojalá en la próxima sí consigamos a una Gardeboa. Una Gardeboa psíquica. Pero bueno, somos o sea, Resilien. Esperamos que esto te haya gustado. Te haya divertido. Tío, te haya informado. Te haya hecho pasar el rato. Y nos vemos en una próxima ocasión. Yéndonos siempre mientras cocinamos. Derechito al vicio.